A ver, venga, empezar. A ver cómo ha quedado esto. Un cerdo entrando en una partera <risa> Pradera, quería poner, pero Era Ah, bueno, no entendí. ¡No, rayos. <risa> bueno, casi. Un puerco comiendo pasto bajo el sol. <risa> A ver. Ah, mira. A ver, <risa> es que está bien, que tiro. Es que no se ve, yo quiero ver mi dibujo. Sí. Hombre cae de las pirámides de Giotto. De Giotto. ¿Giotto? Me ¡Ah! Perfecto. ¡Persona cayendo sobre <risa> un volcán! Ah, es que sí, yo dibujo un volcán Pero lo dibujo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe dibujo un volcán Es que he pensado, si fuera un volcán, creo que dibujaría lado, Pero no sé, lo primero que he pensado tampoco <risa> Iba a poner rampa y digo, mejor pongo volcán La peli -hoja se pintó los ojos de verde con <risa> gotas de limón ¡Ah! ¡Ah, por, por eso era el color! Ay. Alguien echándose limón en un ojo ¿Limón en un ojo? Yo te, ahí yo sí me fui bien feo bro. ¡Este perdí donde estaba el limón! Pero una lima más que un limón, ¿no? Es que claro, el otro era amarillo ¿Y, y lo verde? ¿Lo verde por qué, bro? ¿Te puso verde o okay. qué, Rey? Ese este era un limón así, de esos ya, ya bien malos. ¿El qué? Que pusiste en una ceja verde, ¿Por no, Porque pone, se pintó los ojos de verde, con gotas de limón Ah, vale, vale Ah, eso es de... Un ya panadero no es asesino esperar, Un panadero asesino, a ver... ¡Ese sí lo entendí! ¡Ese sí lo entendí! Asesinato de un hombre en una <risa> panadería <risa> ¿Pan? ¿Pan? ¿Pero pan de la pistola o pan del pan? PAM del PAM o no, PAM de la puta. Ponlo en normal, pero sí, sí. ponlo en tiempo rápido para que veas. Me...